Buenas tardes, estamos aquí reunidos para eh, presentar un libro eh, de la escritora Laura Lozano y está junto con ella Antonio Montero. Eh, muchísimas gracias, bienvenido a la biblioteca para realizar estas actividades que lamentablemente tendremos que hacerlas virtuales, pero mmm, Aprovechamos esa circunstancia y tenemos que seguir con nuestra rutina, con nuestra vida, difundiendo la literatura, difundiendo a los escritores malagaños y de Malagaño y cualquier lugar. Eh, así que bienvenida Laura. Eh, voy a decir una serie de cosillas sobre Laura Lozano Ramírez. Eh, una escritora, eh, escribió esta obra, una un Erasmus para Laura eh, en el 2012 y esta es su segunda edición ahora ella hablará eh, de la segunda edición, de lo que ha supuesto y lo que va a suponer porque eh, parece ser que va a tener una segunda parte eh, Laura nació en Córdoba y comenzó a, a escribir eh, su determinación de escribir comenzó a los 14 años ...contando historia a sus compañeras... ...siempre la literatura oral... ...por eso la importancia en la, en, la, en, la, en la... franja de edad infantil... ...de la literatura oral... ...porque desarrolla muchas... ...las potencialidades... ...bueno pues entre sus obras ...podemos destacar... ...La perla de Curtaba ...que es de 2018... ...y en el de 2019... ...colaboró con un libro solidario... ...de las ediciones Azimut... ...con Mundo de Mujeres... El, el, el, con su relato, la, la cita. En el 2012 también escribió, publicó Una luz en la oscuridad. En el 2013, Irina, que creo que viniste a presentar. ¿Tú has presentado alguna obra anteriormente en la biblioteca? He presentado a otros autores. Sí, sí. Antonia Chico, a Rafael García Esteves. ...entonces he presentado varias veces... ...incluso otros autores de ediciones Atlantis... ...en esta misma sala... ...sí, sí, sí... ...eres una gran colaboradora de la... ...sí, y además para Atlantis soy presentadora aquí en Málaga... Sí. ...también escribió en el 2000... Que ...publicó en el 2014... ...Requiem por, por una verdad... ...le han concedido varios premios... ...como el Premio Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...con su relato Sueño y Recuerdos de Córdoba... ...el 2011... En mayo de 2014 gana el Premio Internacional de Valga Medios de la Literatura Erótica escrita por mujeres con un paraíso después del paraíso, recibiendo la unanimidad del jurado, quien afirmó que era una obra transgresora escrita con pulso y talento. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio Montero, también Montor. del colectivo Montor. Mont Montoro, también del colectivo malagueño de escritores, al igual que, que Laura que van a hablarnos de un era, una Erasmus para Laura. Bienvenido. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes, buenas tardes Laura. Hola, buenas tardes Antonio. Bueno, aquí nos trae esta escritora cordobesa, Laura Lozano, afincada en Málaga y secretaria del colectivo malagueño de escritores. Antes de abordar el, el tema del libro um, y ver algunos aspectos de, de la Laura de escritora, Laura, ¿cómo nace en ti la idea de, de ser escritora? Bueno, la idea de ser escritora, como bien ha dicho Tonia, eh, nace en mí a partir de ese momento en que yo empiezo a, a crear historias um, orales para contárselas a mis amigas eh, cuando hacía el bachillerato. Tenía 13, 14 años entonces eh, cuando nos reuníamos, o bien en el recreo o bien en el, patio, en el autobús pues yo contaba esas historias, hacíamos corrillos, ellas estaban muy interesadas hasta que una de mis amigas me dijo por qué no escribes estas historias y no se pierden porque una vez contadas pasaban a, al olvido claro. Y entonces me dijo eso, que por qué no las escribía y yo pues, dije, pues no es mala idea hacer un cuaderno, un blog con estas historias y en ese momento la en plena adolescencia pues mmm, emitieron en televisión española la película de los Beatles que noche la de aquel día Hard Day's Night y fue tal el impacto que causé en mí <coughs> aquellos chicos que yo pues hice una historia mmm, captando ese, ese impacto no, no una historia de esos chicos sino ese impacto que había causado en mí esas personalidades, lo divertidos, lo abiertos, lo, lo, lo, lo comunicativos que eran en la película Y fue la primera historia que yo escribí Y a partir de ahí empecé a escribir, vi que me... Bueno, he sido una gran lectora desde pequeñita En el colegio teníamos una clase que se llamaba hogar Entonces las sí. monjas... Sí, las monjas ponían siempre a una lectora en la mesa del profesor mientras nosotras hacíamos lo propio que tocara el día en la clase y está, y solíamos leer a Annie Blyton, los, los, los famosos libros de los cinco sí. y luego a partir de los 12 años pues mis padres me regalaron una colección completa de Julio Verne de Mark Twain, de Carl May que escribe siempre historias mm, mm, del oeste pero enfocadas juveniles y yo me sorbí aquellos libros y más de una Jack London que aquello fue un impacto también para mí aquel libro, eh, de La llamada de la selva fue un libro que ha marcado mm, un antes y un después de la lectura para mí y más adelante a los 18, 19 años me encontré con Harold Robbins escritor americano, novelista americano y leí una obra suya llamada Traficantes de Sueños y ahí fue ya donde eso me causó un impacto enorme y yo dije yo quiero escribir como este hombre, yo quiero hacer algo así Ajá. ¿Quiere eso decir que, que estos autores eh, que leíste eh, siendo, siendo jovencita, siendo niña casi, no? Uh -huh. eh, son tus favoritos o los que han dado, han motivado han motivado, sí, sí favoritos, favoritos sí. y eh, eh, de hecho esa, esa obra concreta, Traficantes de Sueños de Robbins, eh, fue eso, el detonante eh, eh, el, el fijarme en la maestría con la que estaba escrita <risa> es una obra preciosa la recomiendo y, y entonces yo decidí que, que, que, que eso que a mí me gustaba hacer lo que, lo que había experimentado, leyendo a todos estos escritores. Entonces, eh, por lo que nos estás contando, eh, ¿eres autodidacta o has recibido Autodid posteriormente... Autodidacta por completo. Ha oh. sido una, una formación de escribir y reescribir. Oh. Hay novelas que he escrito hasta tres veces. O sea, eh, una Erasmus para Laura es una de ellas. Bien, ¿por qué no, no nos cuenta algo sobre, sobre tu experiencia creativa, sobre la trayectoria como, como escritora? Como escritora. A partir de, de, ya de, de, estos primeros de estos primeros inicios, inicios? ¿no? pues bueno, escribir como me pidieron mis amigas, la primera mmm, novela, se puede, vamos a llamar la novela, sí. <risa> que escribí, fue un Erasmus para Laura, pero no se llamaba así porque no existía en aquella época. ...la beca Erasmus, entonces, eh, fue pues eso, crear una historia, meterla en, en un contexto estudiantil... ...porque en un momento, eh, era divertido que nosotras, mis amigas y yo fuéramos las protagonistas de nuestras claro, propias claro, historias era claro, divertidísimo claro. ¿eh? entonces lo pasábamos bomba bomba claro. y por eso la, la, los nombres y son relativos a nosotras mismas y más adelante bueno ya vi que aquello tiraba de mí y empecé a crear historias lo mismo de ciencia ficción lo mismo de misterio lo mismo de así ...paulatinamente... ...luego mi vida sufrió un golpe duro... ...que fue el accidente de mi marido... ...entonces tuve que dejar de escribir... ...y de, de dedicarme a esta actividad... ...porque fue un, un, unas secuelas... ...que duraron muchos años... ...y mi, tuve que atender a mi familia... a ...mis hijos y mi casa... Y, ah. ...y no podía dedicarme a ello. ...entonces hasta... ...pues 39... ...40 años... ...que... ...volví a retomar... ...una historia que había... ...escrito a los 18... ...y... ...la volví a escribir... ...entera... Ajá. ...por eso digo escribir y reescribir... ...no dejé de leer por supuesto... ...y siempre que leía... ...hacía apuntes... Eh, estudiaba... ...a los, a los autores... Que, ...que leía... ...y... ...entonces a partir de esa época... ...ya mis hijos eran mayores... ...no me necesitaban tanto... ...estoy hablando de la adolescencia ya de mis hijos... ...entonces yo me retiraba... ...a una habitación que tengo en el piso de arriba... ...y allí pues escribí una trilogía... ...en que... ...es una trilogía de misterio de espionaje... ...de... ...histórica porque encierra dentro de ella el acontecimiento del 11 de septiembre uh -huh. y la caída de las Torres Gemelas y por lo tanto después la guerra de Irak está en el argumento de esta trilogía aún no está publicada porque no he encontrado a la persona que se interese por ella no, o sea, después se convirtió en, empezó a convertirse en una tetralogía y estaba escribiendo esto cuando mi hija ya en la universidad ...me dijo que... por qué no escribía algo juvenil... ...me dejaba de tanto misterio... ...y tanto espionaje... <risa> ...y ...algo fresco... ...algo fresco... ...y que me acordé... ...de esta novela que estaba... ...empaquetada en un Ay, cuaderno... ...escrita a mano, a pluma... ...a pluma... ...claro, ahora, ahora hablaremos de... ...de la bueno, ¿eh? ...estaba empaquetada... ...la saqué... paré aquel proyecto... ...y me dediqué... ...a volver a escribir otra vez... ...porque lo que hice fue que yo revisé el argumento y, curiosamente, el argumento que creé con 14 años estaba totalmente válido. No, era válido. Era válido. Claro, el estilo no, lógicamente. Vale. Empezar a escribir es como empezar a, a los niños cuando garabatean Bien. los papeles y luego la letra se va formando. Pues escribir es exactamente lo mismo. El estilo se va escribiendo a base de trabajar mucho. Y entonces la desenvolvé, aumenté algunos personajes. No, no, no adelanto acontecimientos. No adelanto acontecimientos. Vale, vale, vale. Ahora pasamos por ahí. Por lo que has dicho, claro, en aquellos momentos escribías eh, en papel, pero sí, claro. hoy sigue escribiendo en papel o, o ya has he echado mano del PC? Ay, hace muchos años que eché mano del PC porque el PC te ofrece muchas claro. ventajas a la hora de corregir, sobre todo, y de releer pero he escrito muchísimo en papel he rellenado libretas y libretas a pluma, ya te digo a pluma. Eh, muchas veces cuando dicen ¿qué letra más bonita tienes? digo, de todas las horas que he pasado, he pasado? de caligrafía claro. eh, escribiendo y bueno, estas novelas um, escritas en papel yo las encuadernaba les ponía portadas y todavía conservo bastantes en casa con esos manuscritos de, de juventud Qué bien. y están ahí como tesoros, son tesoros claro, evidentemente mm. y, y bueno, por lo que veo, le dedicas bastante tiempo cuántos más o menos empleas? En, eh? bueno, antes de todo esto de la pandemia y de, de todo esto que estamos sufriendo eh, era yo más organizada a la hora de escribir tenía mis horas cuando mis hijos todavía estaban en casa solía escribir de seis a dos de la mañana, parando para la hora de la cena, entonces, pero ahora estamos como anárquicos, como no hay tiempo, no hay actividades, no hay reloj, sí. pues entonces suelo escribir de noche, que es cuando más inspiración tengo, Ajá. pero si vamos, si me viene el chispazo, eh, no tengo inconveniente en parar y ponerme a las manos a la obra, porque ya sabes tú como escritor que el chispazo se va. Sí. Y. Pero bueno, ahora, pues eh, puedo dedicarle seis, cinco o seis horas diarias Ajá. a la escritura. Y, y, ¿Y si ese chispazo aparece cuando estás dando un paseo, cuando estás en la cola? ¿Qué, y, qué ocurre? Libreta y, y, y bolígrafo. Libreta ah, y, y bolígrafo. <risa> y, y bueno, en todo esto. Eh, ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentras tú como escritora? Que no tiene que ser frente al papel o en ese chispazo que me encuentre, sino en términos generales. Bueno, la, la mayor dificultad, la organización de, de la historia, porque no suelo escribir historias fáciles, me gusta retarme a mí misma, entonces suelen tener bastantes personajes, entonces darle una psicología a cada personaje, una, un carácter y relacionarlos entre ellos es complicado luego la documentación no es que sea com compleja pero a veces no encuentras lo que estás buscando y te puede volver loca y cuando a mí se me mete una idea en la cabeza eh, quiero sacar esa idea adelante y a veces ni los medios ni los, eh, los mismos libros no encuentras cosas que necesitas. Ah. Luego, si eso sucede, se recurre un poco a la licencia literaria. Entre la información que tengo, monto algo parecido claro, a lo que voy a buscar. Claro. Pero, bueno, por regla general, no hay más dificultades. Nos podemos encontrar, una vez acabado el, el, el libro, eh, llega el momento en que empieza a aparecer por ahí, a leerse, y los primeros contactos... y aparecen las opiniones. Uh -huh. ¿Cómo llevas? es La crítica, la crítica literaria, la crítica cercana. Eh, ¿La obvias? Eh, ¿Lees solamente la positiva? La, le, ¿Te revelas? ¿cómo? Siempre que la crítica sea constructiva, yo la acepto. La acepto porque si alguien viene y me dice te has equivocado aquí, y lo veo claro, lo acepto, ahora el de si el equivocado puede ser esa persona también le rebato lógicamente Evidente, evidentemente, evidentemente. Eh, no soporto la crítica destructiva no soporto eso no, eso no me gusta y esa sí la obvio conforme veo que van por derroteros que no son netamente literarios o estilísticos entonces sí la obvio, pero por regla general la llevo bien y he de decir que gracias a Dios o a las musas o a quien sea eh, mis obras en general en un alto tanto por ciento tienen buena crítica estupendo y así es, sí es. Eh, y tienen buena crítica eh, bueno el, los escritores se encuentran y aunque hoy hay bastantes facilidades pero en el momento mm, a veces más difícil es el de la eh, publicación uh -huh. es fácil es fácil publicar bueno, depende desde de, de el punto de vista que se mire. Debido a que mmm, hay editoriales, metemos en el bombo de, de las ediciones todas, en que te ofrecen una publicación fácil porque su negocio es publicar, claro. no editar, sino publicar, publicar lanzar el sí. libro. Entonces, eso sí te lo ponen fácil. Claro. La autopublicación es fácil, Dentro de unas normas, pero si buscas un editor que te apoye, como ando yo buscando para esta trilogía que te digo, histórica sí. sobre el 11 de septiembre y la guerra de Irak, ¿eh? Eh, no encuentro un editor que diga yo te apoyo en esto. Que te defienda, claro que sí. ¿Eh? sí que me defienda, sí, claro o un, un agente literario, estamos hablando claro. de esas dos vertientes luego, mm, mm, en regla genera, por regla general, cuando ya has publicado sí tienes más facilidad de entrar en este mundo eh, luego existen eh, esas editoriales que publican todo lo que le cae de los jovencitos y jovencitas, entonces mm, eso va en detrimento de las buenas obras que claro. yo no digo que esas personas no tengan derecho a ser publicadas ...pero primero tienen que sufrir un proceso de formación... ...y que lo que se publiquen tenga... ...una calidad mínima... ...para ofrecerlo al público... ...claro... Y, bueno ya tu opinión... ...prácticamente de las editoriales... ...está, está ya ahí ¿no? Sí, sí... Eh, ...¿por qué escogiste ediciones del Genal? Del Genal... ...para el pues, verano, para la obra... ...pues... ...desde que pertenezco al colectivo malagueño de escritores... ...hay muchos escritores que son de ediciones del Genal y conozco a, al editor, que es el gerente de Proteo Prometeo y esto me llevó pues, a plantearme que publicar con ediciones del Genal pues podía crear un vínculo de unión con el resto de escritores todos pertenecemos a la gran familia del Genal entonces al hablar con, con Jesús, Jesús Otaola le expliqué, bueno, que tenía la novela, que había estado publicada durante dos años, que había cesado el contrato y que, bueno, la tenía en un cajón y que quería explicarla por motivos que vamos a hablar después, no voy a adelantar acontecimientos. Sí, ahí vamos, ahí vamos. No quería adelantar acontecimientos, entonces hablé con él, me dijo que se la llevara a su secretaria, leyeron la obra y me dijeron que sí, que la publicaban Muy bien. y es autopublicación en esta ocasión y bueno, aquí está estupendo, pues vamos a ver vamos a ir acabando ya este tramo uh -huh. y vamos a ir entrando en tu en tu novela en un erasmo para la obra entrarnos en ese mundo fantástico pero sucintamente, antes de entrar en eso ¿qué consejo les darías a los jóvenes que quieren empezar a escribir bueno, los jóvenes que deben expresar, a escribir tienen que leer muchísimo antes de eh, intentar eh, decir, he escrito una obra tú puedes hacer relaciones tú puedes hacer apuntes, tú puedes hacer bocetos, que pueden durar o tener una, una longitud x, pero leer es la base importante porque para mí personalmente los maestros que van delante son verdaderamente los que nos enseñan que quieres tener formación de escritura creativa, perfecto que quieres ser autodidacta, perfecto y luego una vez te has mm, formado y, y lo que escribes tiene, porque los escritores todos hemos pasado por esa por esa etapa cuando empezamos a escribir y vemos nuestra primera obra escrita, manuscrita o escrita en el ordenador, sí, que es preciosa, que grandiosa es. Y realmente mmm, está llena de defectos que no vemos. Ah. Porque, eh, ¿qué niño nos parece feo? ¿Qué hijo nos parece feo? Exacto. Exactamente, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces no podemos de llevar, dejar llevar de un falso ego. ¿eh? Porque ah. no es que se quiera ser el mejor sino que te parece... Sí, ser un poco autocrítico. Exactamente, Eso. hay que ser autocrítico. Y después, no dejar ser exigente con uno mismo. Retarse a uno mismo. Es un consejo que da muy buenos resultados. Sí. Y, por supuesto, leer y releer lo escrito. Escribir y reescribir lo escrito. Muy bien. Pues nada mejor para leer que venirse a ...a un palacio de, de lectura, de, de lectura como, como es este, la Biblioteca de Málaga... Un palacio es, de lectura... Eso, ...de esos palacios que hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida... no ...y que seguramente nos han ido orientando hacia nuestro mundo de escritores... Uh -huh. eh, ...vamos a entrar en, ya en aspectos concretos... ...pero antes, antes de, de, de eso me gustaría que, que tú nos hablaras... Eh, ...no ahondando demasiado porque en eso vamos a entrar enseguida... Sobre eh, un Erasmus para Laura, ¿qué nos cuentan de esas 800 páginas de emoción eh, de esta Laura que deja la tierra malagueña para irse a Londres, a estudiar a Londres? Bueno, es, es la historia de Laura y su hermana, que va con ella también en la beca Erasmus y es una historia que quiere transmitir eh, frescura, autenticidad quiere transmitir eh, los peligros a los que los jóvenes se ven abocados cuando ya empiezan a decidir por ellos mismos, son ya mayores de edad, pero no dejan de ser niños, porque eso no es un clic que le das y de niño o de adolescente pasas a adulto y eres perfecto, sino que tienes que ir aprendiendo de tus propios errores. Entonces, una Erasmus para Laura es una historia precisamente en donde esos errores, esas acciones y reacciones, las consecuencias de esos actos, se manifiestan y bueno, a veces son buenos, a veces no son tan buenos a veces son terribles sí. y es lo que he querido mostrar la dificultad que tienen estos jóvenes que, que van de Erasmus, que están en la universidad en acarrear su vida y, y sacarla a flote porque no es fácil para ellos, no es una etapa fácil de la vida Exacto, por pues lo que lo hemos leído podemos dar fe de, de ese mundo tan convulso, tan precioso ¿eh? ...de la juventud y de los peligros... ¿no? ...y los peligros que acechan... ...y de esa Laura Bernal... Eh, ...que se enamora de un chico llamado Paul... Uh -huh. ...¿qué tiene esta Laura Lozano... ...relacionado con, con ella?... ...¿qué tienen en común?... ...además del nombre ¿no?... ...además del nombre... Además del nombre. <risa> ...bueno pues como te he dicho al principio... ...esta historia está basada... ...en aquel argumento que yo escribía a los 14 años... ...y claro, la protagonista... Éramos mis amigas y yo, por eso se llama Laura. Ajá. Cuando volví a escribirla quise cambiarle el nombre, porque no quería que hubiera una redundancia entre el autor y la protagonista. Pero sucedió en mi vida la, la terrible pérdida de mi madre, que no que ella había seguido la novela desde que nació ¿eh? y no la vio convertida en libro. Qué linda. Entonces, lo digo al principio, Laura no es mi experiencia, Laura no es mi nombre, Laura es un homenaje a mi madre Porque mi madre ha sido mi fan número uno, mi impulsora sí. Mi madre se subía conmigo a, a, mi, a mi estudio a estar acompañándome mientras yo escribía A darme ánimos, a escuchar mmm, lo que había escrito en el día a, a decirme, aquí podías poner esto, aquí podías poner lo otro, ahí te has pasado un poco ¿Eh? entonces mi madre eso es un, un, un, un, sí, un tributo un homenaje, un tributo qué a bien. ella y que cada vez que mm, se hable de Laura su nombre se nombre por ella Qué, no bien. Por qué bien, qué bonito, las madres aparecen otros protagonistas además de, de, Laura, de Laura Bernal unos chicos divertidísimos uh -huh. John, Paul George, Richie y además con con iniciales posteriores John L. Paul Mac, George H. ¿Qué nos puedes decir de, de estos personajes? Bueno, pues como he contado al principio, esta, esta idea me vino de la película Que Noche la Daquel Día. Es. A Day <risa> Night. Entonces, lo mismo que mis amigas eh, le dieron nombre a los personajes, ellos dieron nombre a los chicos. Ajá. Por eso es Paul Mac Cleland no sí, no sí, Macarles, sí, sí, pero eh, aquí existe eh, eh, lo estupendo de que en los años me han permitido, el hecho de que estuviera la novela tanto tiempo guardada, me ha permitido eh, crear a estos personajes y sus identidades, porque a partir de ese momento en que yo vi A Hard Day's Night, eh, los Beatles captaron mi atención. No solo como músicos, sino como personas. Entonces, a lo largo de mi vida, yo los he seguido en todo y para todo. Son fuente de mi inspiración. Son los descubridores también de mi creatividad. A través de su música. No tiene nada que ver la música, o sea, la poesía de las letras con, con la narrativa. Pero es así. es así. De hecho, es la única música que puedo escuchar cuando escribo. No, ni clásicos ni otro tipo de tiene que ser los Beatles, si no no pongo nada una apunte una apunte una apunte tienen que ser los Beatles los pongo ahí sí, sí. bajitos y ahí están eh, luego un, eh, incluso cuando he estado en un periodo de, de estoy atrancada no sé cómo seguir eh, el ponerlo a el relajarte pum, ha surgido la idea son como unas musas para mí entonces, mmm, como estaba diciendo, a lo largo de la vida he leído tanto sobre ellos, he escuchado tanto, he indagado tanto en las canciones, Ajá. he comparado tanto que he llegado a formarme un perfil psicológico de cada miembro, de cada uno. De cada uno. Y cuando mi hija me pidió que, que, volviera, que la escribiera para ellos, para su grupo, eh, pensé que era un reto que todo eso que yo conocía de ellos, sus familias, sus entornos, cómo vivían, dónde vivían uh -huh. eh, eh, sería divertido crear unos personajes, unos prototipos con esas personalidades con esas pero nada que ver con la música sí, sí, sí, sí. lo primero, los nombres, ponerle los nombres, claro. los nombres de sus padres, los nombres de sus hermanos son los personajes que, que conforman las familias de estos, de estos chicos ya veo, eh, vamos, adentrándose en el mundo de, de la novela, que los personajes aparecen muy bien descritos, no solamente por el aspecto y la, la formalización de, de la forma de vestir, de la forma de hablar, de lo que hace cada uno, de sus uh -huh. actos. Y, y además aparecen contrapuntos, ¿no? El, el John, malvado, cruel, tal, frente a esa Laura, eh, una niña cuasi perfecta. Uh -huh. Pero aparece algún momento también de Laura eh, en el que deja uno que de pensar si, si es sencillamente un lapso o una intención, eh, eh, como por ejemplo cuando le dice a John que la está lavando porque se ha puesto un vestido rojo y, y ella responde, gracias, ya lo sabía, por eso me lo puse o, o me lo compré. ¿Qué es? ¿Es, es en ese momento esa Laura o esa descripción? De muy bien eso que has dicho Laura es una chica adorable eh, la, eh, es bonita es atractiva, es inteligente muy inteligente y bueno, la relación que la une en ese momento a John Lane vamos a hacer el inciso que es Lane sí, <ríe> es Lane, <ríe> es Lane. Eh, él está intentando convencerla de atraerla a su grupo en ese preciso momento de la novela sí, a preciso. su grupo de estudios están en una discoteca llena de ruido él insiste, insiste, y ella lo que quiere es que no solo la elija ella, sino que elija a otras compañeras, a su hermana. Sí. Entonces, como no ve la forma de, de, de convencerlo, le dice que la deje en paz y que el lunes decidirán, que ahora están divirtiéndose. Sí, sí, sí, sí. Y, y entonces John trata de halagarla, diciéndole lo del vestido rojo, a lo cual ella le contesta con su misma forma Ajá, de ser sí. él es un, un muy egocéntrico, muy egoísta y ella le contesta de esa manera, déjame en paz con la empatía y, ahí. Eh, ahí luego si sí es de decir que Laura y su hermana que es belliza con ella es cierto que ella en algún momento de la novela se ve que, bueno su ego juvenil lo tiene alto, su autoestima la tiene alta ella se sabe inteligente, se sabe admirada tiene a dos chicos detrás de ella entonces y su hermana, que es un poco más opaca sí. no puede competir con ella ni siquiera con el físico porque se parecen mucho no sean no son gemelas, pero sí se parecen mucho entonces eh, esa he querido marcar ahí esa diferencia entre las dos hermanas que ella sabe controlar muy bien Laura, no, no se deja llevar de ese ego pero sí lo tiene, claro que lo tiene porque es lógico que a los 18, 20 años ...uno se sienta al rey del mundo... Y, ...pero realmente... Eh, ...en ese momento de la novela... ...es una forma de decir... ...déjame tranquila... Ah, sí. ...lo mismo que tú... Um, ...ignoras a los demás... ...yo te ignoro yo te voy a, ti, a, a ti... ...a ti de esa manera... Eh, ...cuando nos adentramos en el libro... Eh, en, ...desde el principio... ...empezamos a ver en, en todos los capítulos... ...cómo se va descubriendo un Londres... Eh, y se descubre que tras esto evidentemente tiene que haber de alguna manera un exhaustivo trabajo de documentación, porque las localizaciones de los edificios, los lugares significativos, las descripciones se hacen muy pormenorizadas, en los espacios, en las calles aparecen eh, Chomely Park, eh, Highgate, el eh, barrio del norte de Londres, aparece la, la Bartlett School. Eh, una, una, de la, una facultad de la mejor de universidad de Londres aparecen grupos como Artist Monkey, un grupo indie. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de, de esta abundancia de, de datos? Bueno, Londres es el escenario donde sucede toda la historia y yo soy una enamorada de Londres. Londres para mí es un sitio muy especial y más especial se convirtió desde que mi hija vive allí pero lo ha sido de siempre, no es por el hecho de que mi hija viva allí Londres y yo tenemos un idilio, como yo digo entonces el ponerlo de esa manera tan permo, per, per, oh, pormenorizada sí. eh, es la forma de darle mm, la realidad que tienen esos sitios por lo tanto los personajes colocados en ese escena, escenario son reales cobran realidad, cobran realidad. Sí. porque si tú buscas en una foto o buscas en Google la misma universidad, la UCL vas a ver que está allí sí. y que es como yo digo por, por lo tanto, esa es un truco psicológico si hablas de ella de la forma en que yo hablo esos personajes cobran esa realidad allí dentro Exacto. y, y, y en, en todas estas citas hay algunos lugares que, que cobrarán tal vez cierto encanto para ti. O sea, a, a mí me, me, me ha hecho mucha, me ha traído una simpatía especial eh, el haber eh, citado un, un pequeño cafetín eh, que hay de la cadena de la cadena eh, Costa, Costa Coffee, Coffee. en, en Torrington Play. Representa una situación que hay muchos de sí, en sí, Londres, sí, en Londres, ¿no? en Londres hay ¿no? Pero ¿por qué ese? que tiene algún encanto especial? Sí. Sí, sí, tenía Tenía, tenía porque en, mi, en 2015 lo cerraron Cuando yo escribí la novela sí estaba abierto Y sí, es verdad que tiene un tenía un encanto Que para mí fue, fue muy especial Esta cafetería estaba en el sótano de la librería Waterstone Que está allí en el mismo campus universitario Y se dedica lógicamente a vender libros para, para estudiantes Aunque la librería tenía tres pisos y podías encontrar literatura de todas clases de todos los temas pero especialmente su especialización son libros de texto universitarios entonces esta, esta cafetería su, entrabas, todo era de madera, todo era muy inglés y tenías que bajar al sótano y ocupaba la mitad de, la, de, de lo que era el espacio de, de, ese, de ese piso en el sótano y la habían decorado de una forma muy, muy atractiva, eh, incluso hasta que diera ambiente de estudio. Y tenía la peculiaridad de que tú podías coger libros y leerlos mientras tomabas café si querías hojear libros de la misma librería. Uy. Tenía esa peculiaridad, aparte de que todo lo que salía allí estaba buenísimo. Eh, eh, sobre todo el pastel de limón y eh, por eso es hablar tanto de ella habíamos otras muchas cafeterías que también nombro en la novela y, pero son distintas aquella tenía encanto Ajá, encanto sí. y por eso bueno siempre Amare. que he podido ir ido a tomarme aquí un café un latte eh, pero um, cuando en mi viaje de 2015 me encontré con que habían cerrado qué lástima una lástima desaparecen algunos lugares de, con tanto uh -huh. encanto en el, en el capítulo 5 eh, aparece con más relevancia un personaje que ya antes se había apuntado. Uh -huh. eh, eh, a mí me sorprendió eh, esa relevancia y me estaba preguntando, claro, desde ese momento, y, y esto es me estoy refiriendo a Pat, Pat la, la madre de Port, que protagoniza un enfrentamiento tremendo, un diálogo fantástico eh, con la amante de su, su de su marido, en pleno lugar de trabajo de, de él. Uh -huh. ¿Por qué esta, esta relevancia en ese capítulo y, y, y qué nos puedes decir de esta parte? Bueno, pues voy a decir primero que cuando yo empecé a reescribir la novela para a petición de mi hija, pues empecé también a colgarla en un blog. De cara a sus compañeros que pudieran sí. ir leyendo los capítulos bueno, la novela se convirtió eh, fue, tuvo seguidores de todo el mundo de esos capítulos por supuesto no está entera con unos comentarios muy positivos y Pat, que era un personaje comodín cuando yo creé a Pat era un personaje comodín empezó a cobrar importancia tanto era así que en los comentarios me pedían que escribiera más cosas sobre Pat y yo decía, Dios mío, si la historia no va por ahí, la historia no va por ahí, pero bueno, haciéndole caso a, mi, a mis lectores en aquella época virtuales. Una serie, claro. Sí, sí, sí, sí. Eh, empecé a crear a Pat como la madre mmm, trabajadora, y creé un prototipo de mujer moderna, trabajadora, con un negocio heredado de su familia, una sombrerería que tiene, y le basándome en que yo estaba creando personalidades, como he contado antes, de los Beatles, reales, su familia se desestructuró muy pronto. Entonces, creé una familia desestructurada, pero ya a mi manera, lógicamente. Entonces, le puse un amante al padre, y ella está en esa época en que estás entrando en la premenopausia, en que, en que empiezas a ver que la juventud se escapa, ...en que empieza sus problemas de su matrimonio que se hunde... ...en que los hijos ya no son niños, son adultos... ...y traen problemas adultos, de adultos a casa... ...en que tiene una hija rebelde... ...y los problemas en la tienda, que no va muy, muy allá... ...y entonces, pues Pat enamoró a, lo, a los lectores... ...tanto es así que... ...lo hablaré más adelante, se convierte en protagonista... Fantástico, ¿Mm? fantástico. Sí. Y además y tiene, tiene mucha mamá, garra. No, he tiene <risa> mucha garra, Paz. Eh, sí, se lo ve un personaje de carácter, eh. muy fuerte. Sí, sí. Bueno, ya nos has dicho realmente cuál era tu intención en cuanto a la imagen que quieres dar de estos chicos y de, de la historia, ¿no? Uh -huh. En la que se abunda en, en detalle en los peligros. De, de todo lo que aparece, ¿no? de sexo, droga, alcohol, anorexia, bulimia, etc. pero hay eh, una de las cosas que, que hemos pasado así por encima y, al hablar de los espacios la arquitectura es la que ha creado eh, la, eh, es lo que están estudiando los chicos uh -huh. pero ¿por qué, has, ¿por qué has escogido arquitectura cuando es uno de los, de los temas más difíciles de tratar eh, eh, en cuanto algún escritor se plantea... ...sí, sí, sí, eh, un... doy fe de ello, <risa> doy fe de ello... ...pues la arquitectura la escogí por, precisamente por la creatividad... ...porque es una ciencia libre en la creatividad... ...tiene sus bases, tiene sus normas, tiene sus matemáticas ahí perfectas... ...pero el, el arquitecto es libre de, de imaginar lo que quiera... ...y de llevarlo a cabo dentro de, de, su, de su función de crear edificios ¿eh? y es un punto de unión muy muy importante entre los protagonistas, Laura y Paul Ajá. porque al, al ser una, una, una función creativa es una función espiritual y eso los une porque ambos ven la arquitectura desde el mismo punto de vista no sé sí, si te has dado sí, cuenta sí, sí, sí, no sé sí, sí. Cómo, sí. cuando se ponen ellos a hablar sí, sí, sí, sí. de eh están unidos sí. en un nexo muy fuerte no no solo es el amor es que un lo vínculo une. especial es un entre vínculo ellos. especial la arquitectura por eso bien, vamos a ir pegando ya un salto porque tenemos que pasar a otra, otros temas que nos quedan eh, que, que son más rápidos estos son nos requiere un poquito de más atención si nos acercamos a las últimas páginas de, del libro del el final uh -huh. a la conclusión eh, ¿cómo, ¿cómo calibrarías tú eh, o cómo te gustaría eh, plantear, o has planteado esta, esta solución final, como una conclusión feliz donde el amor triunfa, eh, donde se puede, o que se sufre una cierta desilusión, o que hay una esperanza y una herida abierta, una cierta incertidumbre, o lo has dejado abierto, o te gusta, porque no quiero hacer esto o te gusta dejarlo abierto para que el lector imagine, eh, y adecúe ese final a, a su propio en un, en un principio quedó abierto de esa forma en un principio era una herida abierta con una tirita puesta para cubrirla pero resulta que en el blog del que he hablado antes hice una encuesta a los lectores de con varias preguntas ¿quién te gusta más? ¿cuál es tu personaje favorito? tal tipo de preguntas así y la última, quiero recordar que era, ¿te gustaría que tuviera una segunda parte? Un 84% dijo que sí. A mí me asustó aquello, porque yo había echado todo todo lo del la, argumento. La carne del asador. Sí, sí, la había echado en el asador y dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo para satisfacer esta demanda tan grande? y cuando releí el final vi que todas esas cosas que quedan a, a juicio del lector eran propicias para retomarlas y darles una conclusión en una segunda parte por eso el volver a publicar es hacer esta segunda uh -huh. edición y que su hermana gemela, la segunda parte que se llama proyecto final, ya está escrita eh, tengan el mismo aspecto pues nos lleva, nos lleva esto que nos has dicho a, a la siguiente pregunta, que al parecer no todo es planificado, sino que aparecen momentos y muchos detalles en los que ha escribirlo te deja llevar por la, sí, sí. Por la imaginación, por, por la marcha o por lo que surja. ¿no? Por lo que surja, exactamente. Planificado fue la base del argumento. Ahora cuando cada capítulo va surgiendo y va pidiendo, los mismos personajes van pidiendo... Eh, esa acción que ellos luego realizan y esos mm, sucesos van pidiendo también um, qué hacer ah. ateniéndonos siempre a sus personalidades a su forma de ser y a la relación que tienen entre ellos y, y este eh, este proceso en el que tan, tan documentado eh, ha, sido, ¿Ha sido muy difícil? ¿Ha sido complejo? Eh. Lo más complejo ha sido lo de la arquitectura, como hablábamos antes. Eh, meterte en una facultad de arquitectura eh, y entender, y sobre todo el lenguaje técnico que a veces usan, claro. incluso hasta cuando se pelean, eh, usan pullas, sí, esas pullas, esas pullas técnicas. Eh, <risa> entonces eso fue complicado de hecho me, me bajé un libro de problemas de arquitectura resueltos para poder entender entre comillas entre comillas siempre eh, la forma de, de cómo se relacionaban esa, esos diseños con una física y unas matemáticas luego tuve también la gran ayuda de un, un amigo de mi hija que estudiaba arquitectura en Granada entonces, este chico jovial, mmm, un encanto de chico que lo nombro al final en los agradecimientos, pues me ayudó mucho cómo veía él la arquitectura, su visión personal. Y de hecho, en la obra aparecen muchas frases de él, ¿eh? de esa visión que me dejó conocer y de que, bueno, estuvo en contacto conmigo a lo largo de toda la, la producción literaria de la obra. Ajá. Y... Mmm, eso fue un, una baza muy importante y después, bueno, pues ya imaginación, creatividad también recuerdo que bajé algunos, algunos textos del famoso escultor Norman Foster Ajá. que también se nombra en la obra y entonces esos textos tan largos porque eran como conferencias y a Vitruvio, lo, lo, lo que... ah, Vitruvio busquen <risa> busqué, busqué un libro de, Vitur, de Vitruvio como se nombra aquí también pero Vitru, Vitruvio su forma de ver la arquitectura era bastante arcaica pero <risa> sí. en fin, ahí lo estudian Le Corbusier que este chico que, que, que he nombrado antes pues era un enamorado de Le Corbusier como arquitecto eh, Yamasaki, eh, el arquitecto de las Torres Gemelas, sí, ha, sí, se sí, habla sí. de ellas también ahí Cierto, eh, sí. entonces um, es todo todo ese convenio estaba ahí metido y bueno, luego la actividad de la creatividad las musas y el desglosar muchas veces eso, esos discursos, esas conferencias de Norman Foster me ayudó muchísimo, Ajá. desglosarlas ¿Y, y en este proceso de, de documentación ¿Sería tu preferido o prefiere eh, el hacer esquemas, eh, el, el programar, el emborronar, el, el dejarte eh, la imaginación? ¿Qué, ¿Cuál es la parte más preferida para ti? Bueno, um, la parte preferida, eh, por ejemplo, la, la documentación es primordial cuando se necesita, lógicamente. Y a veces es costosa, a veces lo encuentras rápidamente, pero sobre todo es crear el esquema el esquema ya redactado y volver a trabajar sobre él con esa idea esa documentación, esa información que hay ahí y rellenar eso disfruto muchísimo Ajá. ¿y, y en, ese, en este proceso ¿qué parte tiene el porcentaje más alto? ¿el de inspiración? la creación de la obra o el proceso investigativo la creación de la obra la creación, la creación de la obra hombre el proceso de, investiga de investigación tiene la... el porcentaje que necesite pero la creación de la obra es mucho más, más complicada, lleva más tiempo y bueno, es más divertida bueno y ahora, ahora que ya lo tienes terminado que este hijo tan hermoso eh, lo ves en la calle, cuál es tu, tu, tu sensación, ¿Cuál es, cuál es tu... Felicidad, felicidad, felicidad porque veo que la segunda parte de la cual estoy muy orgullosa eh, anuncio aquí que es todavía más bonita que la primera mm -hmm. porque ya son, ya dejan de ser esos chicos... Eh, casi adolescentes en ese, en esa frontera, sino que ya tienen 22 años y ya son adultos entonces eh, vemos todas la, las incógnitas que quedan al final se van a ir resolviendo poco a poco entonces me causa mucha felicidad verla así hecha porque sé que es la puerta que abre a esa novela que tanto me gusta, que tanto me costó escribir también y van a estar las dos juntitas y van a ser muy bonitas. <risa> bueno ya, ya nos ha adelantado okay, que esa segunda parte ¿no? sí, sí, sí. y y qué esperas, que esperas de, de ellos, porque ya no es uno solo, ya son dos. Bueno que primero que gusten, seguro, segundo que que atraigan al lector, por supuesto que se venda. Y bueno, a ver qué crítica tiene. También la espero. <risa> y, bueno, nos adelantaste antes, al principio de la entrevista, nos adelantaste ya algo, pero eh, supongo que, que ahora nos lo podrá aclarar un poquito mejor. Eh, en los libros siempre, siempre hay eh, algo subyaciendo, un mensaje. Uh -huh. ¿Qué mensaje es el que, el que lleva un para para Laura? Bueno, pues el principal mensaje que lleva es que tanto en el amor como en la amistad hay que ser sincero no se puede andar uno con mentiras ni con dobles intenciones ni con parches ni siquiera porque al final surge la verdad sí. y lo principal es que si la amistad es verdadera bueno, se obvian esos parches y si el amor es verdadero se puede llegar al perdón pero todo lo que arrastra ese sufrimiento que causan las mentiras, los parches, las dobles intenciones, los juegos, aunque no sean malintencionados, pueden causar daño, pues no se debe hacer. Esa es la principal. Precioso mensaje. mensaje. Precioso, Precioso mensaje. Sí, ese sí, es el, sí, sí. el mensaje que lleva la novela. Bueno, yo creo que esto ya es casi, casi obvia esta pregunta, pero porque la respuesta, evidentemente la, pero bueno, eh, ahí está. ¿Te gustaría? que estas dos novelas, esta, esta historia, se llevara al a cine. Uff, me encantaría. Eh, sería... ¿Con actores españoles? <risa> <risa> me, me, me da igual, mientras sea tenga calidad, me da igual. Pero claro que sí, porque sería, más que una película, sería una serie. Divertidísima, lo pasaría todo el mundo muy bien, porque son unos chicos muy divertidos, como has podido comprobar con sus sombras y sus luces, pero sí, divertidas sí. Te ríes mucho con ellos. Sí, sí, sí. Con esas eh, frases espontáneas, con esas ocurrencias, sobre todo con los chicos. Y esas soluciones retorcidas esa a, a solu las situaciones. <risa> esas soluciones retorcidas que se buscan. Sí. ¿eh? Y pues sí, sería una serie, ya ves, divertidísima, o una película divertidísima. Bien, y para finalizar, eh, danos una buena razón para leer tu libro, Laura. ...bueno, una razón por eso... ...que es un libro divertido... ...es un libro... ...que tiene muchos mensajes... ...no solo ese que he dicho... ...me he referido a este de la sinceridad... ...en el amor y en... Y en la amistad... ...pero también hay que obviar siempre... ...hay que... Eh, ...ver... ...los peligros que nos rodean... ...no dejarnos... ...llevar por la impulsividad... ...de nuestras emociones... ...o nuestros deseos... ...y... ...valorar... ...a los amigos y a las personas que nos rodean profesores, padres, hermanos como hay que valorarlo no dejarnos llevar nunca por, por un ego por un pues eso soy el mejor del mundo como sucede en algunas ocasiones no tener sombras como tiene un personaje que se llama Vicky tiene muchas sombras ¿eh? y dejarte ayudar también por los amigos que te quieren pues desde luego una buena razón para, para eh, comprar y leer el libro y, y nosotros eh, agradecer a Laura toda, toda las respuestas tan extendidas y tan agradables que, que nos ha dado a, a todas nuestras preguntas para conocer mejor un para Laura gracias a la biblioteca malagueña para facilitarnos este lugar tan extraordinario, este palacio y para despedirnos recordarles que eh, podrán eh, acudir el día 13 sábado a la firma de, de libros en Prometeo. Allí estará Laura con su Erasmus sí, para la, la su ejemplar. La hora saldrá en las redes, en Facebook, tanto en mi, en mi muro como en el del colectivo malagueño de escritores, porque todavía no me la han comunicado, pero será el 13 sábado, previo al Día de los Enamorados, porque como... ...gira en torno a una preciosa historia de amor... Ajá. ...amor verdadero... ...que, que, que, que vence... ...todas las fronteras y todos los obstáculos que le ponen... ...pero por eso es previo a, a, al Día de los Enamorados... Aquí bueno, ...yo voy a, a, a darte mi libro... ...para que me lo firmes aquí... Ah, ...y ahora verdad. en lugar de esperar a ese día 13... ...de acuerdo... Eh, ...muchísimas gracias... ...a ti Antonio por esa entrevista que me has hecho... ...que me ha encantado... ...y a la biblioteca también... ...por su amabilidad de ofrecerme esta oportunidad de presentar mi obra... ...muchísimas mm. gracias a los dos... ...ha sido emocionante escucharos... Eh, ...además eh, tú estabas acostumbrada a hacer preguntas... Eh, ...a los otros escritores, escritores... ...y esta vez te ha tocado a ti... ...sí, es muy, <risa> es muy distinto, es muy distinto... ...te ha tocado a ti responder es responder ...sí, sí... <risa> ...pues vamos a ver qué le ponemos a Antonio... ...tiene que ser algo especial... <risa>